Entonces decía a quienes se interesan por cultivar las letras, nosotros tenemos un gran movimiento acá, muy silencioso. Eh, no son justamente los poetas muertos, están muy vivos y están aquí, gracias a Dios. Y hay una pluma exquisita que queremos visibilizar. Y voy a empezar invitando al licenciado Emeterio Silva Quevedo, que nos ha preparado algo sobre Carranza y muchas cosas más en esta noche de tercino, en homenaje a Saranzo. un aplauso para recibir al licenciado Meteri. que la fuerza de Dios esa que siempre está dentro de nosotros que nunca nos deja hoy crezca mucho más en cada uno de nuestros hogares en este municipio y en Colombia lo digo es sencillamente una pequeña disertación una semblanza muy genérica de que ha sido el poeta más grande de oriente colombiano Januario Eduardo Carranza Fernández nació muy cerquita de este lugar en Apia y Villavicencio en julio de 1913 por eso estamos ante el primer centenario de su natalicio Desafortunadamente, y como a todos nos toca, se marchó también en febrero 13 de 1985, cuando vivía en Bogotá. Eduardo Carranza abandonó el llano para trasladarse a Bogotá en el año de 1925, y allí hizo sus estudios de docente. Ya en el año de 1930, cuando apenas tenía 17 años, publicó su primer libro. En el 35, fundó con unos amigos el movimiento literario Piedra y Cielo, del cual me voy a ocupar un poco más adelante. Cuando tenía apenas 26 años, con estos amigos, en el año de 1939, fundaron su propia editorial y arrancaron con ese gran movimiento literario, Piedra y Cielo. Su nombre se tomó precisamente de un poemario que publicará en España Ramón Jiménez, con Ramón Jiménez, en el año de 1917. La obra de Carranza es una obra extensa. Ya en el 38, en el 1938 también era periodista cultural, dirigió los principales semanarios culturales del país como el del tiempo, algunas revistas de la misma índole muy importantes y posteriormente escribió para el Periódico Nacional de Caracas y para el periódico ABC y de España. del 45 al 47 fue agregado cultural de Colombia en Chile y allí tuvo su máxima influencia hacia la poesía de los ya internacionalmente conocidos Pablo Neruda. Vicente Hidalgo y Canor Parra. No obstante, su formación poética se había dado por leer los escritores clásicos españoles eh, más o menos de la época de 1550 a 1600 y aquellos que constituyeron el grupo de la generación del 27, de 1927 en España. Quiero que ustedes también recuerden que él fue el director de la Biblioteca Nacional del año 1948 al 51 y allí básicamente se han celebrado sus primeros 100 años de nacimiento y la semana anterior la familia de nuestro ilustre Eduardo Carranza y regaló a esta biblioteca aproximadamente entre fotografías y escritos y escritos inéditos el número de 5.000 5.000 tesoros culturales para todos los colombianos del año 1951 al 58 fue nombrado como consejero cultural en España ahí con que terminó su carrera de funcionario público y posteriormente se dedicó a lo que verdaderamente fascinaba como era la poesía, a hacer traducciones, antologías, recopilaciones. Y miren, en el 36, como le decía, cuando apenas tenía veintipico de años, publicó su primera obra, Canciones para iniciar una fiesta. En el 39, cuando empezó el movimiento Piedra y Cielo, publicó seis elegías un mismo tuvo obras casi que cada año en el 41 en el 44 publicó dos, Azul de ti canto en voz alta en el 45 otras dos en el 47 diciembre azul en el 57 publicó Alhambra en el 73 los días que ahora son sueños en el 74 hablar soñando y otras alucinaciones es decir cada año nos entregaba uno o dos libros, y en el 85, en el 85 antes de partir, nos dejó una rosa sobre una espada. Además de sus recopilaciones poéticas, Eduardo Carranza tuvo una vida de diplomacia, una vida de periodista, de docente, fue profesor en la Universidad de Chile, de todas maneras, es muy vasta, hay una vastedad de sucesos que podemos traer a colación pero el tiempo, no sé, hoy si el peor de los adversarios. ¿Qué influencia estuvo su obra? Ya decía que la de los españoles en 1550 y 1600, Luis Góngora y Argote y San Juan de la Cruz. Decía también que la generación del 27 española ...básicamente con Ramón Jiménez... ...hablaba de los poetas nuestros... Neruda, Nenora... Parra... ...pero no solamente los personajes... ...fueron su influencia... ...también la guerra de los 100 días... ...el conflicto de, la, de las petroleras... ...del año 1924... ...la masacre de las bananeras... ...de 1928... ...el conflicto con el Perú la batalla del huepi es decir fue un hombre que amó su patria el territorio le cantó a la vida al amor y lógicamente a la muerte la primera etapa de su vida se caracteriza por es describir constantemente todas las vicisitudes de su niñez y su, y su juventud como nadie profundizó en la lírica, en el romanticismo, en la expresión del amor. Pero también así, una vez llegó a su madurez, se fue por el camino de la desilusión, del desamor y de la eminente partida. De todas maneras, nuestro amigo Eduardo Carranza es un ícono de nuestra literatura, y es un personaje que aquellos que amamos la letra sencillamente no podemos esquivar, sino que por el contrario hacerlo de nuestro amigo permanente. Amigo de un erismo depurado altamente metafísico irreverente por el estilo acartonado de los franceses impusieron los amigos de piedra y cielo un nuevo estilo publicando unos cuadernillos de poesía en el año de 1939 y su equipo con Darío Santer, con, con Gerardo Valencia, con Tomás Vargas Osorio, con Jorge Rojas, también estuvo Arturo Camacho Ramírez, Carlos Martín. Se les criticaba porque rompían con el esquema que dije antes, acartonado de los franceses, versos muy largos de una métrica rigurosa y una rima estricta. Estos fueron más irreverentes, sintieron el pueblo, hablaron de la, del conflicto del bipartidismo, se esforzaron por dejarle a toda la juventud y a todo el pueblo colombiano una descripción de, en, un, en un sentido político económico y social que viene afectándonos no desde ahora sino desde el momento de la independencia y hay algunos poemas que marcaron trayectoria ¿Me voy a permitir para salir de turno me parece lucidalia leer uno que escapa uno del tradicional Loa al amor y me llamó la atención porque ustedes, o no todos los más antiguos de los que estamos aquí recordaremos a un gran político Daniel Arango que era de nuestro de nuestra vigencia en el departamento y a él le dedicó un poema Los Pasos Cantados buenos a verse vuelos, perdón, buenos a veces detenerse un poco en medio del camino de la vida y mirar a lo lejos como absortos vamos desde el recuerdo a la esperanza por el puente instantáneo del presente del ayer al mañana caminamos unidos por el aire y por las flores vamos pisando como un prado tenue ese niño que fuimos caminamos pisando con un suelo de jardín enrarecido, ese adolescente con su traje sonámbulo de besos que también fuimos cuando Dios quería. Como tierra mezclada con el cielo, vamos pisando al joven de los sueños, de los sueños, de los sueños y los sueños, todo de sueño hasta los pies vestido. Una especie de tierra melodía, si nos fijamos bien, envuelve al mundo. O sueña en cierto modo, y va narrando maravillosamente cada cosa al oído del buen entendedor. También a eso llamamos poesía, o ensueño, o esperanza, y nos ayuda a vivir, a morir, y francamente, yo no sé qué sería de mí, de ti, de nosotros, de ustedes, señoritas en su mano celeste en nuestra mano digo, la mano de la poesía Cuánto la hemos amado escrito está Por el cielo azul que todos vemos es cielo azul y la dicha es grande el que sea verdad tanta belleza hemos amado nuestra patria tanto como lengua mortal de ser humano y podemos mirar serenamente y de frente a los ojos de Colombia, llenos de aviones, de ríos y batallas, de campanarios, sueños y canciones, de siglos de doncellas de navíos y a menudo también llenos de lágrimas. la patria es nuestra hija cada día y distraídamente acariciamos su cabello y dejamos por sus sienes una rosa y besamos su mirada. Nuestra patria descalza con los pies hundidos en los ríos amazónicos. La patria es un deseo de llorar y a veces un deseo de cantar. Fuimos el río hermoso de los jóvenes, fuimos enamorados de la vida en la tierra, en el libro, en es nada. Abrir una ventana, por ejemplo, poder pasar las nubes en el agua en la dulce comarca de ojos grandes, en el sorbo del vino o piel morena, en la gaceta de la blusa trémula y la falda asustada por el fuego, en el, tri en el trigo de especie besadora. Aquello es la vida, se esparce a un álamo. La música, la gracia, la poesía, el calle, todo, todo, todo hemos amado. Hemos hecho castillos en el alma, digo en el aire, mas la juventud no fue solo un sueño o una quimera, ni tan solo el cristal con que se mira. Hubo pureza, fe, verdad, trabajo, tristezas y alegrías inmemorables, sin, sin que también azul melancolía. Bebernos ha costado mucha sangre. Sin ir más lejos, ahí está tu ejemplo, como una columna inmarchipable. Pero también la vida nos amó. Hagámosle justicia, amigo mío. Hemos tenido algunas decepciones que le dan a la vida un plateado matiz como de canas juveniles. Eso sucede por haber querido tocar con nuestra mano madre imposible.